Va, bienvenidos a una nueva clase de lengua esta vez vamos a ver el informe sus características básicas y también vamos a ver algunos tips para poder hacer un informe bien completo presten atención a las siguientes imágenes Primero que nada, debemos ver su funcionalidad. El informe es un texto que puede servir para comunicar, para dar informaciones a personas encargadas de dirigir y de tomar decisiones dentro de grupos científicos, técnicos o comerciales. Requiere de una elaboración ordenada que va a estar basada en la observación y el análisis de datos extraídos de distintas fuentes de información también puede contener soluciones, es decir, que dentro del de plan de investigación pueden surgir contratiempos o problemas y se pueden incluir también recomendaciones para superarlos en distintas eh, experiencias próximas. A continuación vamos a ver cómo se pueden clasificar los informes. De acuerdo al destinatario y el ámbito en el que fue elaborado el informe, pueden ser técnicos, científicos o de divulgación. Los informes técnicos son investigaciones sobre fenómenos sociales, psicológicos, económicos, que fueron adaptados para organizaciones que se nutren de estos datos, normalmente con fines comerciales. Tal vez el, la forma más conocida de informes son los que surgen a partir de los censos, que se realizan eh, encuestas periódicamente en distintos países y luego de un tiempo de recopilación de datos se producen los informes eh, de lo, con las distintas informaciones. También están los informes científicos. Estos informes son más de las ciencias duras y tienen un rol más relevante los conceptos técnicos, probablemente sirvan para analizar resultados, repensar el camino de la ciencia, digamos. Normalmente este tipo de informes se distribuye y genera en el medio académico, es decir que lo realizan científicos para otros científicos. Normalmente se nutren de encuestas, entrevistas, experiencias en laboratorios y trabajos de campo. Finalmente tenemos los informes de divulgación. Estos informes tienen la intención de masificar la llegada de la información a cualquier ciudadano. Es decir que las investigaciones hechas en los procesos técnicos o científicos se vuelcan o se transforman, se adaptan para la comprensión y el uso de la comunidad en general. También podemos ver que existen distintos modos de realización de los informes de acuerdo a la intención con la que fue realizado. En primera instancia tenemos el modo expositivo este tipo de informes solamente intentan narrar hechos o una secuencia de acontecimientos que no tienen demasiado análisis ni interpretaciones personales por lo que tampoco van a contener conclusiones demasiado complejas. Se realizan además para eh, ver los antecedentes o las causas que producen algunos fenómenos o acontecimientos. También ...permiten entender por qué sucede algo y plantean distintas formas de acción para superar los fenómenos o los conflictos presentados. Ejemplos de estos serían informes de conducta, de visitas educativas, informes policiales de sucesos y reportes de situación. También tenemos el modo interpretativo... Está especializado en el análisis, la interpretación de los hechos y usualmente se utilizan para evaluar la implementación de técnicas o cambios, innovaciones dentro de procesos de trabajo. Así es que, como ejemplo, podríamos ver informes de auditorías o evaluaciones de procesos de trabajo, ya sea en industrias o dentro de un laboratorio y también investigaciones de comportamiento humano. Por último tenemos el modo demostrativo, este es el que predomina en el ámbito científico y se enfoca en presentar ideas, tesis que son realizadas por el autor del informe que sería el investigador y eh, describe cada uno de los pasos realizados para conseguir la información o los datos y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. ...son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Aquí vamos a encontrar como ejemplos informes de experiencias en laboratorio, observaciones y análisis de trabajo de campo. Bien. Hasta aquí hemos llegado con la definición y clasificación de los informes. Ahora vamos a poder ver y distinguir distintos tipos de informes de acuerdo a eh, su función, sus destinatarios y a la modalidad en que han sido realizados. Vamos a trabajar con eso y en un próximo video intentaremos dilucidar cuáles son las partes del informe y los pasos para realizar un informe bien completo. Los invito también a ver el próximo video. Hasta la próxima.